que nos escucha a estas horas desde el Congreso de los Diputados. Egunon, buenos días. Egunon, buenos días. Continúa la negociación para conseguir los apoyos suficientes que permiten que permitan aprobar los, el proyecto de presupuestos, el proyecto la ley de, de presupuestos generales del Estado. Eh, ayer Pablo Iglesias y E.H. Bildu hablaron de buena sintonía. ¿Qué percibe usted? pues percibo que vamos en la buena dirección, lo hemos dicho en numerosas ocasiones, eh, necesitamos unos presupuestos progresistas más ahora en esta grave crisis y por lo tanto esos presupuestos tienen que salir de, de la mayoría, ¿no? que ha dado la posibilidad de crear este primer gobierno de coalición de izquierdas y en ese sentido, pues como ayer pasó, fue un paso más y estamos trabajando, ¿no?, para que, que esa mayoría, pues bueno, para cuidar esa mayoría y para que sean posibles esos presupuestos. Estamos asistiendo en cualquier caso a una doble ronda de contactos, la de Carmen Calvo y la de Pablo Iglesias. Eh, ¿Actúa con el beniplécito de Sánchez, Iglesias? Bueno, tampoco hay que buscar el beneplácito. Somos dos partidos políticos y, por lo tanto, como hemos visto en algunas ocasiones, eh, sin dramatismos tenemos posiciones distintas. En este caso, cuando hablamos de presupuestos, yo creo que hay un solo gobierno. De hecho, se están negociando ese, ese borrador de, ¿no? de presupuestos que se presentará conjuntamente y eso es lo importante. Luego, cada uno, y en este caso, pondría en valor el, el trabajo de, de nuestro secretario general, de Pablo Iglesias, que no solo ahora, sino también cuando hubo que tejer en otras ocasiones importantes con la moción de censura, con la investidura, pues bueno, es uno de los agentes, digamos, principales y que mejor hace ese trabajo. Uh -huh. eh, de momento Iglesias se ha reunido con EH Bildu y con Esquerra. Hay quien interpreta que Sánchez ha delegado estos contactos en Iglesias para mantener todas las opciones abiertas y hay quien cree que Iglesias intenta presionar a Sánchez. ¿De qué se trata? Se trata, vuelvo a repetir, de conseguir los presupuestos y aprobar unos presupuestos que son los que necesita tanto la sociedad española como también, eh, y haría hincapié, la sociedad vasca. ¿no? Y en ese sentido yo creo que, que lo que hay que hacer es trabajar con ese objetivo, sin demasiado ruido, pero bueno, eh, dando pasos eh, firmes en, la, en esa dirección. Y por lo tanto vuelvo a repetir que lo importante es hablar con todos, pero sobre todo con aquellas fuerzas políticas que hicieron posible este gobierno de coalición y que van a hacer posible... Eh, los presupuestos y quizás también lo decía el otro día en una intervención aquí con una proposición de ley de, de Vox, de estas que, que nos tiene acostumbradas creo que eh, tenemos dos, dos modelos de, de reforma del Estado español delante de nosotros, uno que, que mira a las derechas y que por uh -huh. lo tanto es una una España caduca y una España en blanco y negro y otro modelo que creo que es el que representa esa, esa mayoría que es un nuevo modelo donde por fin podamos cerrar eh, las crisis abiertas, tanto la institución la territorial como la social, o sea, que también mirada larga. ¿Sabes si Pablo Iglesias se va a reunir con más partidos? Sí, me imagino que, que Pablo Iglesias se va a reunir con, con todos los partidos políticos que, que puedan aprobar esos presupuestos. Esa es su labor. Algunas veces se hará de una manera más pública y otras veces pues bueno, será un trabajo más callado, que también es, es importante. Entonces, en ese sentido, yo creo que, que, bueno, pues como digo, trabajar y trabajar para que esos presupuestos en, sean posibles. En cualquier caso, ¿de qué van a depender las negociaciones? El PNV habla de una negociación sobre todo económica. EH Bildu abre el foco y se refiere a un cambio de rumbo en el Estado. Yo creo que, que los presupuestos, como, como ¿no? creo que, que es obvio, no, son un instrumento principal que tiene el Estado o una comunidad autónoma para hacer política. Por lo tanto, eh, ahí aparecen algunas bases que son importantes para ese cambio de modelo. Entonces, como digo, hay una mirada corta y una mirada larga. Es Lo primero, hacer frente a las necesidades sociales no de las ¿no? De, de las personas que están más afectadas por esta grave crisis, eso es lo primero, pero luego también mirada larga, ir poniendo... no. O estableciendo esa hoja de ruta que nos lleve a, como digo, a hacer cambios más más estructurales que, que permitan no ese cambio de modelo de Estado. No estoy hablando solo de, de problemas territoriales, sino estoy hablando, por ejemplo, de, de plantear una, pues una valiente transición ecológica que cambie el uh -huh. modelo productivo del país, por ejemplo. Eh, veremos lo que dice hoy el Tribunal Supremo sobre el presidente de la Generalitat, sobre Quintorra, pero eh, parece que Cataluña se puede sumir en cierta inestabilidad, y aunque Torra lo descarta, veremos si hay o no elecciones. ¿Cree que en este contexto que Republicana puede ofrecer eh, suficiente estabilidad? bueno yo creo que, que es verdad que cataluña lleva ya una temporada larga ¿no? de, de conflictos y de tensiones pero pero bueno hay que ayudar también a, a que se relaje esa situación y yo creo que, que esquerra es una pieza fundamental y esperemos que no que, que comprenda también la importancia de, de que los cambios en cataluña no eh, como yo creo que ellos saben pasa también pasan por por esos cambios también de modelo en, en, en el estado central y por lo tanto todos vamos a remar en la misma dirección y espero que así sea. Eh, Merche Izburua ya decía ayer que veía imposible un acuerdo en el que esté Ciudadanos. ¿Usted qué opina? Ciudadanos, ¿es una opción planteable para Unidas Podemos? Lo hemos dicho ya de, yo desde luego y, y creo que otros miembros de, ¿no? de Unidas Podemos lo hemos resaltado. Es muy difícil que Unidas Podemos, que perdón, que, que Ciudadanos no, apueste por, por ese proyecto de, de presupuestos que nosotros defendemos. Su modelo, su modelo es un modelo neoliberal que no compartimos y que creo que, que hace daño en este momento no, a, a esa salida de la crisis. Por ahí no tenemos que salir, no tenemos que repetir eror, errores, sino que que tenemos que salir con unos presupuestos en clave solidaria y demás justicia social, justicia redistributiva reforma fiscal, bien, todas esas cuestiones creo que Ciudadanos le dan un poco de yuyu no sé uh -huh. eh, ahora mismo hay varias opciones abiertas, eh, aún así las negociaciones van bastante ajustadas en el tiempo, si el acuerdo no llega y se prorrogan los presupuestos una vez más eh, ¿supondrá un fracaso del gobierno de coalición? bien, no vamos Nada a ¿no la... tiene a hacer... miedo a que ah, la oposición eh, presione? Eh, bueno, por supuesto que va a presionar, pero yo no pongo el horizonte ese, ese fracaso, sino como digo que hay que nosotros quizás desde Unidas Podemos somos un poco la fuerza política del sí se puede, es decir, todos tenemos y todas tenemos una responsabilidad y vamos a trabajar para tener esos presupuestos, porque el modelo también de, del señor ¿no? eh, Montoro, pues ya hemos visto no eh, cómo, cómo, en qué situación nos deja. Podríamos hablar del déficit de los ayuntamientos, podemos hablar de otras instituciones que se ven amenazadas por ese modelo. Por lo tanto, vamos a pensar que vamos a ser lo suficientemente responsables y capaces de acordar esos presupuestos que necesita el Estado. Uh -huh. eh, aquí, en casa, ¿qué predisposición tiene el Carrequín Podemos y de cara a la negociación mmm, con el gobierno vasco? para Predisposición, sí predisposición toda, quiero decir eh, si el Carrequín Podemos es una fuerza que siempre va a hacer una oposición eh, constructiva, pero también una oposición clara, entonces eh, no podemos adelantar nada, habrá que dejar que hagan el trabajo pues, el Departamento de, de Economía, que, que presente las directrices económicas, el borrador de presupuestos y a partir de ahí, pues veremos eh, dónde, dónde nos situamos eh, no esperamos grandes cosas, eso hay que hay que reconocerlo, por lo poco que, que de andadura de, de este gobierno esos primeros pasitos no nos han gustado nada, no nos ha gustado eh, cómo está enfocando el problema de la educación, cómo está enfocando las políticas de igualdad, sacando a Emacunde de, de lenda caricha, ha enfadado a mucha gente en poco tiempo y, y quizás ese, como digo, no es un buen comienzo. Pero en todo caso vamos a esperar y vamos a ver esas directrices económicas del, del presupuesto del, del borrador. De momento no marcan ustedes ningún tipo de, de condición o, o línea roja. Eh, no somos de líneas rojas, lo que sí somos es de, de poner encima de, las cosa, de, la, de la mesa la, ¿no? las, las cuestiones eh, digamos, elementales, y, y en ese sentido, esos presupuestos tienen que ir en una dirección, y tienen que ir acompasados digamos, con, con esa idea que tenemos también de presupuestos en, en el Estado, por lo tanto, hace falta dar pasos valientes que, que bueno, que ayuden a, a, a las mayorías sociales vascas a, a tener una vida digna, es decir un, unos presupuestos que eh, que desde luego solo miren eh, el modelo económico, las élites económicas, si quieran dejarlo todo como está, no es nuestro modelo. Eh, nuestro modelo es el que pone la vida y el cuidado de la vida. Y lo común, ahora, más que nada, está muy claro en el centro y, por lo tanto, esos presupuestos tienen que pensar en reforzar la plantilla de, de Osakidecha, eh, de, de educación, de, de, por ejemplo, hablábamos también de esa transición ecológica en el País Vasco, yo creo que, que, que hace falta una nueva ley que, que avance en ese sentido. Por supuesto, empezar a pensar, y ahí tenemos que ser pioneros en un nuevo sistema de, de cuidados, un sistema de cuidados que permita afrontar este tipo de situaciones, la que estamos viviendo bueno, pues con, con cierta fiabilidad para que, que las personas, eh, sobre todo las más vulnerables, no sufran más, porque al final también esta pandemia es verdad que es un virus que ataca a todo el mundo, pero hemos visto que también tiene cara de mujer y también sabe de clase social entonces bueno, todo eso tiene que estar ahí lo analizaremos tranquilamente, hablaremos y, y bueno, y veremos Pilar Garrido, Secretaria General de Podemos Aldo y diputada en el Congreso Bueno, subí Agur